En trágico accidente ocurrido este domingo, en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, cuatro personas fallecieron y tres resultaron con heridas. Tras colisionar dos guaguas de transporte público de las que conducen a Villa Arriba y Nagua respectivamente. Las dos guaguas venían y se le portó una goma a esa, a esa guagua, Entonces se le trayó aquella. Parece Aquí, que perdió el control. Matar. Sí. Entonces ¿Cuál? por eso fue el problema mayor. Cuando nosotros llegamos ya habían. Tres gente muerta, pero allá en el hospital acabó de, de, de, de padecer otro. ¿En qué hospital fueron de trasladados? En San Vicente de Paúl. Okay. Sí. ¿Cómo se llama aquí esta. La rey de Montenegro. Esos, esos choferes de Nagua toman no demasiado, dos choferes y arriesgando la vida de los pasajeros. Ellos tienen que tener más control. Eh, ellos tienen que ver los, cómo quedaron esos dos vehículos y los cuatro muertos que hubieron por culpa de ellos, que ellos hacen su cosa y lo que son inocentes que pagan la consecuencia. Dentro de los hechizos identificados se encuentran Cristino de los Santos, residente en Pimentel, Osiris Genao, Ramón Valdés y también resultó herida Maritza Galvez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.